Esos que traen muchas ganas de darme pa' abajo, que me den la cara Yo como quiero lo atiendo, como quiera entro y no traigo manada Yo solita le hago frente y atoro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario, bien dicen que en los negocios siempre son los socios los que te traicionan, cuando sale muy buen queso, le van al alto precio y la vaca lona pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora, se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes. Que no nos llene de plomo, si nosotros somos narcotraficantes. Este día no los... Ay, hijo se de... me olvidó, bueno, pero ahí va la mamá de esa. ¡Échenle putazos, y todos esos cabrones que traen muchas ganas de darlos para abajo, que nos den la cara, porque como quiera, este...